segundo proyecto y el orador que a continuación tendremos el gusto de escuchar es un, un socio muy dinámico, es muy servicial, es bien alegre, siempre con una sonrisa, siempre está comprometido con la organización Toastmasters. Su discurso es de la trayectoria de la maestría en las presentaciones. Es su proyecto número 2 de Conoce tu Estilo de Comunicación. Eh, su tiempo será de 5 a 7 minutos y su evaluador será Urim Domínguez. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro amigo Arturo Auri. Hablar lo que eres. Hablar lo que eres, Arturo Auri. Seguramente alguien alguna vez te ha preguntado, ¿cómo estás? Y casi me atrevo a decir que la respuesta en la mayoría de los casos ha sido, estoy bien, normal, o el clásico, persiguiendo la chuleta. Todo eso, a pesar de que ni estuvieras bien, ni estuvieras normal. Tal vez te sentías triste, tal vez estabas agotado, quizás sentías miedo o depresión. Pero aún así, dijiste que estabas bien. Estimada Toastmaster, queridos amigos y socios del Club Liderazgo Avanzado de 34. ¿Alguna vez has respondido, estoy bien, cuando en realidad no lo estabas? Levanta tu mano. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Se ha convertido incluso en un acto inconsciente, un acto inconsciente de aparentar un estado que no existe, de enmascarar lo que realmente somos y lo que realmente sentimos. En este trayecto de desarrollo personal aprendemos muchas habilidades de comunicación, de liderazgo. Cómo utilizar la voz, variar el ritmo, agregar énfasis, comunicar ideas ordenadas, gesticular. Todas esas son características sumamente importantes de una buena comunicación, sin duda alguna. Pero algo que... Muy rara vez aprendemos en Toastmasters es a comunicar lo que somos. A ser auténticos o, dicho con otras palabras, a quitarnos esa máscara que muchas veces andamos cargando. No me refiero al cubrebocas. Reflexionemos por un momento. ¿Quiénes son los comunicadores más poderosos, efectivos que te vienen a la mente. Tal vez Barack Obama, tal vez Martin Luther King. Cada uno de ellos seguramente tiene un estilo propio de comunicación y seguramente dominaban o no diferentes aspectos de esta comunicación. Pero lo que todos ciertamente comparten es que hablan desde la convicción de su ser, sin máscaras, siendo auténticos. Los seres humanos somos seres sensibles. Eso implica que sentimos alegría, sentimos placer, sentimos paz, deseo, pero también sentimos sufrimiento, tra tristeza, rabia. Y todos estos sentimientos son válidos, son absolutamente normales. ¿Por qué entonces nos ponemos esa máscara? Cuando comenzó la pandemia, entre todas las cosas que perdimos, yo padecí una en particular. La comunicación y el contacto con otras personas. Y siendo una persona extrovertida, se imaginarán que no la pasé precisamente bien. Un día, a finales del de año 2020, recuerdo que un amigo me preguntó casualmente, como lo hacemos, cómo estaba. Y a nada, a nada estuve de responder con el típico, estoy bien. Pero me detuve, estuve en seco, me medité por unos segundos y le respondí. Estoy triste. Estoy triste. No saben lo libre que me sentí, lo libre de no tener que estar de una manera, sino solamente de aceptar y decir cómo realmente estaba y me sentía. En los últimos años he seguido trabajando en este ejercicio de autoconocimiento, de aceptación y de autenticidad, tratando de que mi estilo de comunicación sea empático y auténtico. Esto no quiere decir que voy por la vida contándole mis tragedias y las aventuras que experimento al señor del Uber o que voy a llorar en la recepción del gimnasio, definitivamente no se trata de eso. De lo que sí se trata, lo que sí implica la comunicación auténtica, hablar desde tu ser es que seas claro con lo que sientes y cuidadoso con tus palabras, evitando decir algo que simplemente no es verdad. Estimados amigos, el reto que yo te planteo esta noche es el siguiente. Primero, hazte con Siente de cómo estás realmente, de qué es lo que sientes. Segundo, la próxima vez que tengas una conversación casual con, un, con algún amigo, con algún familiar, checa cuáles son esas frases, esas expresiones repetitivas y falsas que normalmente utilizas de forma inconsciente. Y tres, el tercer reto, atrévete a ser auténtico. Atrévete a decir que estás de maravilla, que estás ilusionado, que estás súper feliz, pero también que estás estresado, que estás triste o que estás enojado. Más, más. Te aseguro que en la medida en la que te permitas decir lo que sientes, tu comunicación va a ser mucho más efectiva, poderosa e inspirada.